Chicos y gente, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Aquí les vengo a traer cómo poner pantallas finales en su canal de YouTube. Primero, déjenme ver esto: Matilda196. No, nada, es que este es mi otro canal, suscríbanse. Aquí, para esto es muy fácil. Primero nos tenemos que ir a Chrome. Dale like si vieron el video anterior. Cómo estrenar videos en YouTube. Está en estreno ahorita en este momento. Pero esto también lo voy a estrenar. Así que tenemos que irnos a... Aquí. A seleccionar un video en específico. Le pican, este de Scoop, le pican ahí al título y luego le ponen en el lapicito ahí. Y aquí les aparecerá el público, pero ustedes no quieren eso. Este, aquí, pantalla final o tarjetas. En mi caso, yo... Tarjetas, ahorita no, pero yo ya sé cómo poner tarjetas. Yo no voy a subir, eso de cómo poner tarjetas en YouTube. Bueno, si sí lo voy a subir, pero ahorita aquí nos metemos a pantalla final. Aquí nos va a aparecer esto y seleccionan en donde quieren. Ay, perdón. Aquí, y aquí con esta rayita seleccionan de en donde quieren que aparezca, en mi caso ahí, porque ahí es cuando ya se va a acabar, y yo le quiero poner un video y un botón de suscripción, pero igual le pueden poner dos videos, yo soy Julián de Crack, mostrar tarjeta flotante, aquí... Bueno, aquí para que se vean esas rayas Y aquí seleccionar video específico Aquí Yo quiero seleccionar este de los Cruz. ojo que si hay Algunos vídeos incompatibles no los Pueden poner, aquí ya se Puso el video, entonces le damos A guardar pero ojo, tienen que tener una portada atrás para que diga. Ahorita les enseño otro video. Ahorita les voy a enseñar cuando termine esto. Y luego ya. Y luego nos vamos a YouTube, a Biblioteca, a tus videos. Y aquí en el video específico que seleccionamos, le adelantamos hasta donde saben más. Y de ahí va picamos aquí y ya se les pone el vídeo entonces aquí nada más le tienen que poner y aquí ya terminamos sus pantallas finales bueno chicos esto ha sido todo por ahí espero que les haya gustado ya hasta la próxima chau chau